Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Denis Los mensajes de apoyo del hijo de Sergio Denis Luego de hacer un fuerte descargo en Twitter, Federico Hoffman volvió a utilizar la red social para darle aliento a su padre, internado en grave estado desde el lunes. Federico Hoffman, hijo de Sergio Denis, publicó mensajes en su cuenta de Twitter para darle fuerzas a su padre, internado en grave estado desde el lunes. Luego de sufrir un accidente en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El jueves se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter. Cobardes. Comentadores de redes, pésimos bromistas y otras alimañas, un gran hombre pelea por su vida. Si fuera tu viejo yo te daría una mano. El furioso descargo del hijo de Sergio Denis. Federico Hoffman se mostró enojado en su cuenta de Twitter por los comentarios maliciosos sobre la salud de su padre. Cobardes, comentadores de redes, pésimos bromistas, escribió. Lee más, en la nota. Sergio Denis continúa internado en grave estado por las heridas recibidas al caer desde el escenario del Teatro Mercedes Sosa en San Miguel de Tucumán. A pesar que en las últimas horas, el cantante presentó una leve mejoría, aún se encuentra en coma inducido, padece múltiples fracturas y edema cerebral. Tras la noticia del accidente, se hizo viral en las redes sociales el video que mostraba la caída del artista y los haters se rieron de la dolorosa situación. Federico Hoffman, hijo del artista, se mostró furioso por los comentarios maliciosos y escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter,